Este, pues yo soy Alejandro Caballero Valdés, oriundo del barrio de Tepito. Un referente importante en el barrio fue Daniel Manrique, el maestro de Tepito Artacá, el pintando murales. Y mmm, yo siempre quise dar un, un taller a los muchachos, a la gente de Tepito, sí, porque mmm, yo sé que si uno recibe de gratis, hay que dar de gratis. Y entonces yo le dije a Luis Arevalo, que es un promotor cultural, le dije, oye Luis, yo quiero dar un taller de arte gratis. Y, y, y si tú me permites aquí en, este, en, el, en, el, en el foro martes de arte, lo damos, y dice, va, entonces, entonces empezamos. Y en noviembre cumplimos cinco años. Entonces, eh, eh, en, decidí llamarle la Elitep. La Elitep es lo mejor de Tepito. Es como la Elite. Y dije, bueno, el elite, Elitep, Elitep, tepito juntamos las dos palabras. Y suena bien, ¿no? Más o menos hasta como chascarrillo, como, como usamos el, la doble palabra en Tepis, ¿no? Ahorita somos una, aproximadamente una, un público de 30 personas, todos, muy, todos casi jóvenes, muchos veinteañeros, tú los conoces. Hay gente más adulta y, y tenemos niños. Y martes con martes estamos pues, sacamos las mesas y todo es colaborativo porque la función de la elite es, inclusive te puedes decir más que inclusive crearte mismo, es la convivencia. Que urge que Tepito tuviera ese como espacio de, de, de sentarte y platicar un poquito, ¿no? Pues, lo que tú quieras. Y el, el arte es un pretexto. Ahora, si el arte sirve para que los muchachos se preparen, pues me encanta. Tres, cuatro jóvenes ya tuvieron su primera exposición individual. Pues así nos hemos sostenido, no, no hemos tenido recurso de nada, ni de nadie, ni hemos pedido a nadie. Y, y más o menos lo que te digo, ¿no? Bueno, ese el objetivo es palear. No negar lo que pasa en Tepito, pero es una manera de paliar, pues, un este, poquito la situación, ¿sí? Y, y, y ahí van caminando. Por un lado, el arte también, sabemos que el arte es, es un símbolo de estatus, ¿sí? O sea, el arte, de entrada dicen, ah, pues nomás los ricos, los clasemedieros. Pero cuando ven un caballete y dicen, ah, bueno, pues entonces sí, sí, este, sí es de que el arte es para el pueblo, ¿no? Pero este, andamos haciendo cosas en, en mural de en mosaico, y, y, y pues ahí, ahí andamos, Diego, y, y pues estamos aquí. Gracias por, por, por abrirnos aquí el, el espacio, ¿verdad?